phone todo el que viene el lunes no, gente baja que se lo están haciendo el tema de, del colapso y estas cosas y bueno, pues a partir de ahí que nos hostias pues vamos lo digo porque hay un cierto esfuerzo en, a veces en hacer estas cosillas que no se valora y, y bueno, pues hay un esfuerzo que también hay que valorar la segunda cuestión es que yo no voy a repetir la charla que tenéis en internet 30.000 veces porque eso vais a internet, a nuestra página, ahora era cuando te a poner la página, y, y la tenéis ahí un montón de veces, ¿no? Y seguramente mejor, porque el día que él estaba yo más en su sitio. Lo que sí que voy a intentar en 20 minutos, Pues somos tres y ya he algo sé que no se debe pasado de 20 minutos, lo de ayer fue una especie de experimento que hicieron con vosotras, a ver eh, si ¿sí aguantaban con vosotras, pero eso no dura no, no la cabeza. Entonces la idea es, como en 20 minutos, esta es la página, es muy largota, renta básica de las iguales, punto .org, y ahí tenéis libros, tenéis textos, charlas, charlitas, píldoras, un montón de cosas, ¿vale? Y grupos diferentes. Y y además, allá atrás tenéis a dos que viven en este país, en Andalucía, que yo no, que dan cantidad de charlas, historias y demás, con el tema, y están en Málaga y en otras ciudades de Andalucía, y bueno, ahí están. Entonces, ¿cuál es la idea que os propongo? Como sé que sois gente que usáis papel y boli, ahora puede que tengáis un montón de dudas. Priváis de preguntar, apuntáis y después con las que generen ellas dos, de las tres, pues respondemos, ¿eh? lo que podamos. ¿Vale? Bueno, yo sí que hablo mal, necesitaré agua. Porque si no se habla con estómago, ¿no? Y esas cosas que hacéis las gentes que sabéis. Pues dentro de un rato ya se importa. Mirad, el origen de nuestra reflexión, primero, ¿quiénes somos nosotros? que también hay otra página al lado, que es la de Barave, es, que ahí podéis vichear en formato este teléfono móvil no me lo sé, pero sé que en un lado derecho tendréis el programa semanal, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde pretendemos ir. En síntesis, somos gentes que nacemos eh, hacia, muchas gracias, hacia primeros de de los 80, en lo que eran las asambleas de gentes desempleadas, he dicho desempleadas, que nunca paradas, no paramos, la verdad, y que en esa carencia de empleo, os atajo en la ciudad de Gasteiz, una ciudad que ahora hay una película que tenéis que ver, Vitoria, 3 de marzo, y si no os gusta pagar una entrada de cine, pues os vais al internet y ves temps de revolta y entonces veis eh, los 30 años de qué va a tener. claro, ¿por, ¿por qué os menciono esto del 3 de marzo? porque la lógica de aquella asamblea desempleada de desempleadas de Gastéis era una lógica femenina y feminista que surgía de una perspectiva horizontalista de cultura con los esquemas jerárquicos, históricos de respuestas sociales y buscando otra manera de relacionarnos para generar en la relación otro modelo de acción social, política que orientara a la transformación Esa esa, semiente, esa semilla generó que en, en menos de un año y medio estábamos criticando la mentira del pleno empleo ...la lógica de las mayorías... ...y buscando dos líneas... ...una, cómo relacionarnos... ...sin que nadie nos imponga... ...desde lo que hoy más o menos está... ...hay un espacio, ¿no? ...hay de cierta moda de horizontalidad... ...el zapatismo ayudó muchísimo... ...a comprender... ...que se puede... Eh, ...impulsar las relaciones humanas... ...activar proyectos y procesos... ...sin tener que tomar el poder... ¿Eh? ...en la mesa tenéis a un autor... Eh, Raúl Tiveci, lo digo porque me, me han abierto las carnes estas copis que no le conocían y llevan años abordando temas de solidaridad internacionalista ¿no? y creo que los zapatistas nos ayudaron a explicar esto de poder estar en una relación humana sin que la mayoría me imponga aquello que no lo veo, no considero y simple y llanamente no tengo condiciones para hacer eso era una parte importante la segunda pata en aquellos años, y aún sigue siendo, es cuestionar todo lo que tiene que ver con el trabajo asalariado. Ayer no era momento de a las tantas entrar en debate, y menos en lógicas académicas. Pero como la humanidad tenemos que utilizar el idioma para entendernos, los términos, no está así que hablamos de trabajo en cuanto a actividad humana desde las relaciones, los cuidados y los afectos como una gran pata que tuvimos que descubrir cuestionábamos el empleo, cuestionábamos el trabajo salarial dábamos alternativas y ahí van cuatro pilares los cuatro pilares ideológicos nuestros tienen que ver con el movimiento feminista de Berlín Y digo de Berlín, distinto al resto de Alemania por un oasis que se dio hasta el año 89 que era una ciudad-estado con unas condiciones muy particulares donde estas mujeres y otras personas también articulaban satisfacer necesidades desde la relación desobedeciendo o utilizando bueno, <coughs> recursos grupales comunitarios. Ese feminismo que hablaba de sostener la vida desde los cuidados, los afectos, años 60, finales, 70 es el que nutre a las mujeres, a las compañeras de Gasteiz y a través de ellas al conjunto de balada. Es una mirada donde plantea la importancia de la comunidad, donde plantea la música, ¿La música? Ah, okay. donde plantea la, la importancia de, de los grupos eh, en tamaños manejables de relación donde se sostenga la vida desde el afecto y el cuidado. La otra pata tiene que ver con el movimiento antimilitarista. Nunca me voy a olvidar de Sevilla, cuando el MOV me, me invitó a una charla con la gente del SOC, que eran sus jornadas anuales, el año 91, y tuve que salir por la puerta de atrás por hablar de esto, que luego vamos a charlar, de cómo en Andalucía, quien no tiene callos en la mano y habla de no empleo, es que es un señorito, claro, yo no lo sabía, venía de a otro lugar y, y tuve que salir por la parte de atrás. La cuestión de cómo desmantelar el trabajo socialmente inútil, producciones socialmente indeseables, es como otro pilar importante nuestro, ¿no? O sea, entonces era quitar las fábricas de armas y no sé qué, pero el abanico, pues con los años se fue aclarando más, como ¿no? Cómo desmantelar la automoción, cómo desmantelar también toda aquella producción innecesaria. La tercera pata se llamaba Ramón Fernández Durán y sus textos y reflexiones, que parten de su tesis doctoral del 75, que ya hablaba entonces del final de la metrópoli y todo lo que eran los límites de la energía. Hablar de eso hoy es tirado. Ya he visto que además habéis hecho dos sesiones, ¿no?, con, con compañeras suyas. Entonces Ramón estaba en Arenat, en el movimiento antioca y caían en nuestras manos sus textos, luego nos conocimos en una huelga de hambre de 32 días con el tema de Victoria, de Mercedes-Benz, de Mercedes Marx y demás, y fue ya un labor de estos muy potente que nos nutrió a todas mucho, porque introducía los límites ya no solo del crecimiento en términos económicos, sino de la metrópoli y lo que iba a significar los límites de las materias, en general de la energía en particular, fósil más inconcreto Y, y la, la cuarta pata tiene que ver con descubrir quiénes ponen en marcha todo esto de la lucha contra la pobreza. ¿eh? que son? ¿Quiénes? ¿Quiénes impulsan la lucha contra la pobreza? Por tenéis en el local de pobreza cero, no sé qué tal, y todas estas cosas. Pues el Banco Mundial. Un señor que se llamaba Robert McNamara, que era el general de los yanquis en Vietnam, pierde y aprende. Y dicen, ya nunca más vamos a poder someter a los pueblos solo con las armas. Hay que introducir una lógica de implicación de las de abajo en atender a las de abajo. Y así es como sacan a la manga todos los proyectos, de visualización y abordaje de la pobreza desde un planteamiento de acompañamiento, asistencia y mejora de la vida pero nunca de señalar el otro vaso comunicante central importante que es el que nosotras descubrimos en enriquecimiento la acumulación de recursos ilimitada de poca gente de los recursos de todas bueno, esos cuatro pilares son los que a nosotras nos dieran ya voy a terminar rápido. En el año 84-85, un encierro ahí de tres meses en una iglesia para no ir a la cárcel después de haber detenido al director de la oficina de bien en aquella ciudad, pues nos metimos ahí y nos sentimos muy importantes porque durante tres meses, todas las semanas, dos tres manifas, venían ahí diciendo que éramos gente igual. ¿no? Entonces nos subimos, nos vinimos arriba Conseguimos el autobús gráfico, trae piscinas, un montón de cosas, ¿no? ya la nuestra. Y se terminó el empleo. Tenemos que ir hacia un ingreso social universal. Fue decirlo y a los 20 minutos, en la parte de atrás de la iglesia, venían las sindicalistas amigas que nos traían comida y de todo, que ves a repetir esto, lo mínimo, lo pues sacamos a pan. Pero de ahí para ¿no? Entonces, ponimos un poco al armario hasta el año 88. En el año 88 Sucede que después de aquella huelga de hambre de Mercedes B nos, vamos, nos invitan A Alemania, a la gente de automoción Y otros sectores Y era un encuentro internacional, mundial De gentes que se preocupaban Y planteaban el tema de la Mejora de la humanidad Y todo el rato nos traducían renta básica, nosotros flipamos ¿no? Decíamos, explícanos más esto Y era lo que nosotras habíamos Intuido entonces, a la vuelta de aquel viajecito, y fue en el verano del 87, pues en septiembre en Abichuco, en el Miquelín, introdujimos por primera vez unas jornadas con el tema. De entonces aquí ya salimos del armario y no, no hemos parado. Ponía más fechas de cierto interés. Hoy presentaba la Biblia, medio Biblia, cachonda del José Iglesias, que ya he visto que tú le conoces, que es, bueno, pues, todo lo que he dicho en mi vida sobre la renta básica de las humanas Ahí está, ¿no? Básico Y por el medio cuando empezó en el año 94 Su primer texto, el primer texto que hay en castellano, Al mar, donde define renta básica Dos años después en Málaga, en la economía crítica Ya llevábamos un espacio que se llamaba rentas básicas Y en el 98 en Barna En el Componser y con la gente de... Ay, los los cachondos, ronda, ronda. Pues eh, sacamos unas jornadas y ya hay un sector que con el grupo Prisa tenían ya una idea de colocar la mediación sobre la propuesta, que bueno, da igual el nombre de quienes sea. Y entonces aquí siguen haciendo. Nosotras viendo aquello, a partir de aquí decimos: ¡Ostras! Esto no era, no era nuestra intención para él. Las alforjas tan pesadas para este viaje no hacen falta Y volvimos a, bueno, reflexionar 2002, encuentro internacional en Málaga 2003, nos tiramos a los caminos en Andalucía Y allí he visto que traen las compis de Zandra el estudio Que con apoyo de la CIN, el SUDE, Huelva, la CGT y el actual SAC pues nos pagaron los viajecitos y se sacó el estudio de viabilidad bueno, eh, pongo una fecha, creo que es muy interesante que es lo que sucede el 11 y 12 con el 15M porque el salto, digamos, no me gusta el término, pero para entendernos, ¿no? cualitativo en la realidad social, en los movimientos nuestros y grupos de las rentas básicas se da ese año, ¿no? Fueron cantidad de plazas las que estuvimos explicando de qué se trataba la propuesta y en el aniversario del año siguiente, en el 12, ya aparecía como la cuarta propuesta de todo aquel movimiento del 15-M. ¿no? Esto es una sintética cronología. Pero ¿de qué hablamos? De lo que hablamos no es de esto, sino es que es de aquí para acá. Pero ¿por qué es importante aclararnos? porque aquí es donde estáis en Andalucía estáis en una simulación de renta mínima de inserción que desde el año 88 lo que hoy llaman Unión Europea impulsa para que el 1 de enero del 93 estaría en marcha y el PSOE, conocéis de sola en este país PSOE -PRI, PRI, PSOE era algo muy parecido en Andalucía y Extremadura PRI es lo de México era una especie de tierra quemada de ideas lo que hace es también simular, y lanza una historia en el Estado español, Felipe, y es decir, a las autonomías que simulen algo a 1 de enero de 93 que se llamaría algo similar a mínima. ¿Qué significó? Pues que lo que había históricamente, las ayudas de emergencia, se les dota de más recursos y se enuncia en el Parlamento ya autonómico una ley, un proyecto en general sin reglamentos y sin suficientes partidas presupuestarias que ponen en marcha aquí popularmente la habéis llamado salario social, una época en la hostia, ¿no? Sí. y ahora como ha cambiado el nombre, yo ahora no sé si dentro de la remisa esto. la remisa bueno, va orientado pues ya veis, a familias que estén en tiempo empalonadas, encobrecidas, la cuantía es ínfima Además a la gente le animan a que tome vacaciones, no vaya a ser que se habitúe. Y lo novedoso curioso de las ciencias sociales fue introducir la contrapartida o contraprestación, orientada a la empleabilidad. Como lo conocéis, pasa. Esto es lo que en realidad es una renta mínima de inserción como derecho subjetivo. Un derecho para aquellas unidades, en principio familias, después económicas. Que reconocieron que durante tres años Ahora en la Farroa están discutiendo para que sean dos Muestren una situación de empobrecimiento Se les reconoce el acceso y el derecho renovable Administrativamente en dos años presentando los papeles A una cuantía mínima Que por culpa de los sindicatos no fue mayor De comisión de y ELA, Del 75% del salario mínimo interprofesional. Con luchas sociales, muchas, como es siempre la vida, tensionando, se ha llegado al 97% del salario mínimo. Y el PSOE, antes de irse, hizo la gracia con el PP de poner un impuesto a esta renta mínima para reducir su cuantía. La lógica es la contraprestación también. Tienes que rubricar un compromiso de mejorar tus condiciones de empleabilidad o de mejor actitud para una buena vida como la entiende que Lo alucinante de este tema es que en el preámbulo que copiaron francés como en el vasco y ahora en el navarro, dicen, nunca más va a haber pleno empleo. Estamos hablando del año 89-90, estamos hablando de la ley O sea, ya entonces reconocían todo esto. Y como no va a haber pleno empleo, hay que notar a quienes van a quedar fuera de un derecho que es este en una cuantía suficiente pero lo alucinante del tema es que la contrapartida que se plantea no es de papelitos es de mejoras de tus actitudes y condiciones y formación para el mercado laboral nosotras a esto le, llamo, le llamamos quítate tú para ponerme yo un juego de conflicto entre las de abajo, inteligente para bueno, domesticar y someter a la gente empobrecida y precarizada lo que nosotros hablábamos en los 80 era esto: De, para mejorar y ayudar a que las vidas fueran mínimamente dignas las de todas las personas Que a nivel individual, universal, de manera incondicional, en una cuantía suficiente Todas las personas tengan este ingreso, ¿vale? Esto así de sencillito Hay que hablar en plural porque ahora hay aquí muchas lecturas a partir del año 98, nosotras trabajamos para dejar clara nuestra posición, que como todo es política. Quiero decir, es una interpretación de la vida. Para nosotros la renta básica de las iguales parte de un análisis crítico del capitalismo, el patriarcado y las sociedades coloniales, donde entendemos que han fracasado y por lo tanto el objetivo es buscar herramientas que nos ayuden a salir de aquí. No que consoliden El quedarnos aquí porque se redistribuye mejor Que es una mirada legítima Que tienen algunos. Y dicen, bueno, aquí muy muy chungo. Redistribuyendo, pues con esto Mejorado, un rollo más menos que inercial todas queremos que no Por eso lo primero que siempre decimos Es que esta es una herramienta, un medio Ni la más linda, ni la peor Un medio importante Para esos objetivos De entre muchas ir redefiniendo, articulando la vida así ahora. De lo que hablamos, hablamos igualmente de un ingreso individual, universal, incondicional, pero en la cuantía marcamos ya una lógica. ¿La lógica cuál es? Aunque sea discutible. La mitad de la renta per cápita. Quiere decir que nadie tiene que negociar. Tanto tenemos, tantas somos, el debate es tanto en una como en otra, cómo medimos lo que tenemos y cómo reconocemos a todas las que estamos. Pero este es un debate que va más allá de la renta básica de las iguales. Lo interesante es marcar una cuantía que no medie negociación. Segunda cuestión para nosotros es nos importante. ¿Cómo generamos subjetividades para que la gente pongamos en valor la relación humana? Retomemos la importancia de con la otra, nunca solo, eso no es sí muy interesante, en uno de los libros que leído a Gudena Hernando, que la reconocéis, el texto de la fantasía de la individualidad, que hace texto. ¿Eh? Eso sí que. Bueno, pues desde ahí nosotras también planteamos la importancia del fondo de la renta básica en las iguales. Ayudar a crear una subjetividad en la relación con las otras, donde pones valor y capacidad de decisión. No estamos hablando de presupuestos participativos. Estamos hablando de lo que es nuestro, esto, Lo metemos en un fondo En términos de barrio, de pueblo En unos tamaños manejables Definimos necesidades y concretamos Política de gasto, ¿vale? Y, un poco de gestión, evalúa, limpia Entonces, del 100, que tocarían 1200 euros aproximadamente para el estado español que traducían 1080, 1090 euros mes ¿eh? Pues, el 80% para ti individual y el 20% para el fondo. Y antes de terminar el año se define a qué se va a destinar ese año el fondo en ese territorio en ese barrio, en ese pueblo. Pero además, como estamos convencidas de que hay que superar las sociedades capitalistas, las financieras, hay que desmontar todo el esquema de la mediación del dinero, pues sostenemos la importancia de tener el individual monetario a cero y tener hacienda parte del fondo para disponer de, bueno, servicios sí. y enseres que cada cual tenga, sea básico para su vida. Claro, todo esto está orientado hacia la lucha social. Vimos que era necesario e importante recordarlo. Esto no va a haber un regalo. Esto no es ver Mambrones haciendo un cálculo de consumo, ni es el Fondo Humanitario, ni es los sectores empresariales alemanes. Es una reflexión de cómo redistribuir parte de la riqueza colectiva para encarar otras formas de vida. Pero eso ya lo dejo para las preguntas, si queréis. Yo creo que ya vale más o menos 20 minutos. Bueno. El, el salto va a ser importante, ¿no? de lo que acaba de explicar el compañero a lo nuestro, a pesar de que está perfectamente conectado. Eh, para empezar, eh, deciros que yo no es la primera vez que vengo a Sevilla y del tema que os hablaremos, que es yo está eh, conectado con, con el Palacio del Pumarejo, incluso antes de que nosotros entráramos en ese espacio local, ¿no? Lo primero es saber de dónde venimos, no nos vamos a ir a, a la camiseta que llevo, que es el Congreso Fundacional de la CNT en 1911, pero sí que tenemos que ir a cosas más cercanas que nos ponen referencias. Y antes de entrar en Gamballo, mi compañera y yo nos movimos por España buscando referentes. Estuvimos en Tabacalera de Madrid, estuvimos en el Patio Maravillas, patio ocupado también, y venimos al Palacio del Comercio. De ahí hay una relación de amistad muy importante que se ha consolidado y ha ido creciendo. ¿no? Bueno, explicaros el, el tema de Canvaldeo. Canvaldeo es una fábrica, la veis aquí, dentro del barrio de La Boleta, en el distrito de Sanz. Es una fábrica textil que se pone en marcha en el año 1883 aproximadamente. No se llama Batreo por casualidad, nosotros decimos que el patrimonio obrero lo tenemos en los barrios y el patrimonio porque es de las mismas familias está en el Paseo de Gracia y en el Paseo de Gracia está la Casa Bandió, que es la casa señorial de los amos de la fábrica. Como antecedente deciros que la fábrica llega a Sanz porque la primera fábrica de, de, de Can Bandió... para avanzar, un ¿Eh? colega. Vale, Poner también en contexto, la primera fábrica que hicieron, la familia Barriol estaba cerca, no sé si habéis estado en Barcelona, pero estaba más céntrica, estaba cerca del Hospital Clínico, es lo que actualmente se llama la escuela industrial, aquello, era la fábrica de Pero como a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había bastante meneo a nivel de movimientos sociales, obreros, pues claro, cogieron la fábrica y se la llevaron más lejos para que de alguna manera no hubiera tanta presión sobre la producción a nivel sindical, ¿no? eran los primeros movimientos sindicales. Ya hemos situado el proceso histórico, una fábrica súper grande, para que os hagáis la idea, la superficie equivalente a toda la zona deportiva del Barça, que por la tarde vendrán aquí a, a, de visita, pero que en cualquier caso es una superficie muy grande. Condiciones y situación histórica. Ese espacio dentro de, del barrio de la Boleta y el distrito de Sanz es una, un espacio que en el año 1976, cuando se llega a los primeros ayuntamientos democráticos, se definen los planes generales metropolitanos y se adjudica el destino de ese espacio que es privado a que sean equipamientos públicos. Desde el año 1976 y hasta el 2009 se van dando ...diferentes luchas y presiones por parte de los movimientos vecinales... ...para reivindicar que aquella superficie que se había dicho que sería equipamientos públicos de diferente tipo... ...realmente fuera así. Fueron pasando gobiernos, la mayoría desde, la, desde el inicio de la democracia hasta el 2011... ...fueron socialistas y la cosa no cambiaba. Los movimientos populares en el barrio de Sanz tienen un recorrido muy largo... ...que muy bien organizados... Y en el 2009, después de la última vez que nos dijeron, sí, sí, vamos a empezar las obras en el ayuntamiento y tal, les pusimos en marcha lo que nosotros le llamamos un tic-tac. Un tic-tac es una cuenta atrás, que en el 2009 se constituye una asamblea popular que se llama Campaños para el Barrio. Para el Barrio y les decimos que en el 2011, junio del 2011, si no han empezado las obras, entraremos dentro de la fábrica y la ocuparemos. Es la primera vez que se hace una ocupación inversa. Voy a entrar tal día y te lo voy recordando cada mes con un reloj en la fachada donde pongo los días que faltan para que salgamos la tarde. Esa es una estrategia y está relacionada con lo que explicaré después a nivel de gestión de lo que es actualmente campanero porque es gimnasia revolucionaria. Como decía García Oliver, es necesario hacer gimnasia revolucionaria cada día porque el día que se dé la oportunidad de estar preparado ¿no? y entonces digamos que el proceso ese nos sirvió para consolidar una asamblea muy transversal en la que la gente durante ese periodo iba expresando sus derechos de qué es lo que pensábamos que se podría hacer en ese espacio se iban constituyendo grupos alineados con los proyectos pero también grupos operativos para llevar hacia adelante la campaña por lo cual nosotros fuimos tirando hacia adelante con ese cuenta atrás una vez al menos encontrábamos allí ...hacíamos pancartas, las colgaban todos los balcones del barrio... ...tenían ya pancartas vinculadas a esto... ...y finalmente cuando llegó el 11 de junio del 2011... La, ...esa semana, eso fue un sábado... ...ya veis que dentro de poco vamos a celebrar un aniversario. ...la semana antes se dieron una serie de condiciones... ...que hicieron que la propiedad, los abogados de la propiedad... ...se pusieran en contacto con nuestro grupo de negociación... ...porque teníamos un equipo de negociación... ...y nos dijeran, oye, eh, decirnos qué nave queréis... ...de todo el espacio... Y os damos las eras. Pero no entréis saltando la tapia porque esto puede ser un problema. ¿Por qué podía ser un problema? Uno, porque el, el compañero lo ha comentado, en el, en el mes de mayo, el 15, en el caso de Barcelona fue el 16, se ocuparon las plazas. 16 de mayo ocupación de Plaza Cataluña. 27 de mayo nos intentan sacar de la Plaza de Cataluña 150 heridos y la volvemos a o sea que estábamos otra vez en Paz de Cataluña y cambiamos. Por otra parte, los mozos de escuadra habían salido en todos los medios, como pasó ahora el 2 de octubre con otras fuerzas, pero en cualquier caso, con la misma violencia contra gente con las manos levantadas. Lo del 1 de octubre es la repercusión de la ciudad, pero en cualquier caso cambió el contexto policial. Pero los mozos no querían, en este caso, volver a aparecer en la prensa y además persiguiendo a gente de diferentes edades con carros llenos de libros y juguetes que iban a ocupar una fábrica que tenía que ser un centro y un espacio de cultura y etcétera por tanto los mozos no se querían meter por otra parte habían habido elecciones también en mayo y por primera vez en 40 años los socialistas pierden la alcaldía y entra la izquierda nacionalista, Convergencia que ya se han ido cambiando el nombre y no lo sé ni yo pero con en cualquier caso el 11 de mayo era el día que el nuevo alcalde de derecho nacionalista, el TRIAS tenía que tomar posesión del cargo y era el día que nosotros habíamos dicho que íbamos para dentro, por lo cual no se quería meter y el ayuntamiento saliente no quería mover a la guardia urbana y el, y el ayuntamiento entrante pues, no quería empezar el mandato repartiendo estopa, por lo tanto la estaba muy mal. La propiedad dijo, hostia, o negociamos o se nos meten dentro y vienen todos los de Cataluña. Total, que empezó la negociación el lunes y el jueves teníamos un acuerdo de cesión por parte de la propiedad que nosotros insistimos, como era un espacio público, que era dentro del planeamiento urbano, que fuera cedido al ayuntamiento y que el ayuntamiento nos hiciera una cesión a la Y se hizo así, nos sentamos la propiedad, nuestros abogados de las asociaciones de vecinos, el ayuntamiento saliente, el ayuntamiento entrante y, eh, y nosotros. Y finalmente se firmó la cesión. Con lo cual, lo que sería... En vez de saltar la tapia, porque teníamos un grupo de acción preparado, que nos habíamos entrenado para entrar y ocupar, llegaron las cuatro columnas al perímetro de la fábrica y el grupo de acción ya habíamos entrado, porque teníamos las llaves, abrimos la puerta y la gente pudo entrar dentro de la calle. Lo primero que hicimos fue cambiar el nombre de la calle, el compañero ha estado eh, allí recientemente y esa calle se llama 11 de junio del Sol. por porque le cambiamos el nombre. En cualquier caso, visión aérea de la situación. En este momento, esta presentación, como hemos hecho muchas, igual ya tiene un tiempo, pero nos vale para situar lo que tenemos. ¿no? Eh, este es el, el bloque 11, además, casualidades. Era el bloque 11, del 11 de junio del 2011. Habíamos hecho unas pintadas con plantilla que era 11.11.11 .11 .11, que la gente al rato preguntaba, ¿qué coño es esto? Bueno, porque sabíamos que íbamos a ocupar eso el día ese, en ese año. ¿no? Y la gente preguntaba, entonces, por eso era 11-11. Este es el, la, el primer espacio que ocupamos. Una nave que tiene 750 metros cuadrados en planta, donde está la biblioteca que visitó el compañero, y otros servicios, pero también tenemos todo lo que sigue, en donde tenemos también otros equipamientos ya gestionados por nosotros. Pero este fue el primero. Aquí aparece también una planificación que es el proyecto que hemos iniciado ya lo que hemos probado hoy. Se va a empezar a implementar ahora la planificación del parque. Y la zona esta que veis aquí se va con, a conservar en la calle, se van a hacer unas en toda esta zona. Que va a ser en una zona de parque igual que los superficies que veis en Ahora mismo tenemos todo este espacio que veis aquí, después lo veremos sobre un plano, tenemos estos bloques que hay aquí, tenemos esta esquina de la parte baja de este edificio y empezamos a tener espacios en toda esta parte de aquí. A nivel datos, cuando entramos eran 750 metros cuadrados que teníamos a cubierto y ahora estamos gestionando 11.000 metros cuadrados de espacios aquí la proporción ha cambiado y ha aumentado mucho sea, organización, estructura y cifras ¿Cómo, ¿cómo nos organizamos desde que entramos aquí? funcionamos bueno, con una asamblea general mensual y extraordinarias cuando pensamos que si es necesario por temáticas concretas ahora para preparar, preparar el aniversario por ejemplo que hay, una hay una reunión de coordinación semana donde participan todos los espacios, proyectos y comisiones y cooperativas porque ahora ya tenemos cooperativas dentro de nuestros. Cada espacio, comisión o proyecto, tiene sus propias reuniones. Evidentemente, cada uno gestiona su proyecto y gestiona su dinámica Y comisiones transversales que gestionan toda la cuestión, pues está Economía, Secretaría, Actividades, Diseño del Espacio, Difusión, Recepción, Estrategia y Medición. Cuando hablamos de medición, hablamos de medición interna, ¿no? o sea, gestión de conflicto, etc. En este momento, aproximadamente, personas activistas vinculadas a los proyectos, no gente que participa, sino gente que está vinculada, son unas 400 personas vinculadas a la gestión y al funcionamiento. El ejemplo, pues el ejemplo sería la biblioteca, hay 26 activistas voluntarios que gestionan la biblioteca, o el VA, que son 30 activistas voluntarios. En el año 2016 hicimos un primer cálculo, ahora tenemos muchos más datos, pero se hicieron aproximadamente unas 50.000 horas dedicadas al funcionamiento y la gestión de los diferentes eh, grupos, comisiones, proyectos. ¿Por qué empezamos a hacer esto ya desde el 2015 y en el 2016 teníamos datos? Porque entendemos que no todo el mantenimiento de lo que se genera desde la comunidad puede ser evaluado desde el punto de vista económico. Y por lo tanto nosotros poníamos, en, en ya en ese año ya poníamos encima de la mesa el hecho de que si nosotros le aplicábamos un valor mínimo de las horas aportadas y lo comparábamos con lo que había puesto el Ayuntamiento para decentar algunos de los espacios, los ganábamos por lo real y los continuamos ganando. Bueno, continuación. Cada año se evalúa cada uno de los proyectos, espacios y comisiones, se hace la información de las horas dedicadas, también el balance económico de la caja de cada uno de los proyectos y el traspaso a las cajas comunes y, todo el rollo, y hacemos los seguimientos. Y tenemos miles, porque son miles, de personas usuarias del barrio, del distrito y de la ciudad. Nos visita continuamente gente para hacer actividades o para conocernos pues, de toda España y de todo, de todo el planeta. ¿no? Esta sería una, una imagen de una de las cooperativas que habéis estamos viendo allí, es la Cooperativa de Vivienda La Borda, que es una cooperativa en sesión de uso, y esta es una de las, de las asambleas cuando nos estábamos, como quien dice, preparando para entrar, gestionando todo lo que es el proyecto. Después veréis alguna de las imágenes de, de este Aquí vemos un poco el plano, todo lo que es el perímetro de Cambardia. El bloque que os he explicado es este que está aquí, que es el bloque 11. Aquí tenemos un poco la lista de espacios que tenemos, la volveremos a ver, pero para que os hagáis una idea, en esta parte tenemos el auditorio, la biblioteca y el bar, y en la planta superior el rocódromo y varias salas de reuniones y exposiciones. A continuación tenemos la nave 69, veréis imágenes, que es una nave en la que se pueden hacer exposiciones y ya estamos generando lo que es la cocina comedor comunitario, que ya lo estamos utilizando. A continuación está el taller de infraestructuras, que es donde se trabaja el tema de electricidad, agua, fontanería, eh, eh, soldadura eléctrica y tal, y que somos los que vamos rehabilitando espacios, pero como muchos otros espacios también están abiertos a los usos del barrio. La gente puede aprender a soldar ahí, y puede repararse alguna cosa. A continuación está la carpintería, que en este momento primero era un proyecto básico a un ahora ya es una cooperativa de trabajo, que también tiene esa función de que hay unos días que está abierta al barrio y que la gente puede recursos o repararse sus sillas y sus mesas de hecho allí no se hacen reparaciones si es gente del barrio se le explica cómo hacerlo pero digamos que para explicar esta que es la primera cooperativa que os menciono es una de las estructuras económicas que por el hecho de que lo son en su actividad económica como profesionales que trabajan en proyectos, por ejemplo han estado trabajando en nuestra cooperativa en la haciendo armarios y cosas así de lo que obtienen hay un tanto por ciento que pasa a la caja común por el hecho de que están compartiendo espacio y proyecto con nosotros Digamos que es una de nuestras patas de autosuficiencia, es el tener proyectos económicos propios dentro de nuestro espacio, que prestan servicio a la comunidad y que además nos dan recursos económicos. A continuación, en este espacio de aquí, estaría la imprenta Colectiva, que es una iniciativa de recuperación de sistemas de impresión antigua y que hacen todo lo que es la cartelería imprimiendo en, en serigrafía o, o con, tipo, con tipos en eh, madera y plomo, haciendo los carteles muy guapos. Y además está la Editorial de Descontrol, que es cooperativa, primero en un grupo eh, informal de, de gente con voluntad de editar libros, que ha hecho una cooperativa también, y que también hace la transferencia de libros. La parte está aquí, por esta parte está por una parte el centro de documentación de los movimientos sociales, es una recuperación desde los finales de la dictadura hasta ahora, sobre todo de publicaciones vinculadas a carteles pegatinas, pancines publicaciones pequeñas, etcétera, revistas, publicadas por todos los movimientos en todo este tipo de recorrido, no? feminismo, ecologismo, eh, sindicalismo revolucionario, etcétera. Comparte el espacio con la Fundación Salvador Segui, que es una fundación vinculada al CGT, que ha recuperado todos los archivos, una parte de todos los archivos de la CNT, porque una parte lo tiene la CNT y otra la CNT. El de la CNT está aquí, este es el espacio. La parte que veis aquí delante es la que desaparecerá porque será parte y que quedaremos nada más la fachada y a esta parte será parte. Y en estas cuatro naves de aquí tenemos el espacio de circo y teatro, el espacio de cuidado de pequeños eh, que se llama la nau, que está ocasionado por unas 50 familias y tiene niños entre 0 y 4 años. Y a continuación está movilidad de Campanllo, que es un un taller de gente que hace el trabajo de mejorar vehículos de toda la gente que quiere pasar por allí los ayuda ayudan a hacer autorreparación, etc. Todo lo que lleva ruedas, ahí lo reparan, desde un patinete hasta un camino, todo puede poder. En la parte de delante tenemos el tipicano autogestionado, cuando entramos a la asamblea allí vinieron la gente que tiene perros a la asamblea y nos dijeron, oye, es que tenemos un problema, ¿por estamos llevando los perros también? Bueno, pues hay solares, hablar por la carpintería, reciclamos palets y se, se autogestionaron, tienen su propia asamblea. Y yo siempre, cuando lo explico sobre el terreno, no es un pipicán, sino que es un pícico recano porque tiene una superficie tan bestia que los, o sea, a veces hay momentos en los que hay hasta 40 perros ahí dentro. Y todos están tranquilos porque tienen mucho espacio y se lo gestionan mucho. Lo único que hace el ayuntamiento es de vez en cuando vienen y cambian la tierra. El suelo sacan una que ya está numeada ¿no? y se la llevan. Al lado tenemos los huertos comunitarios, que ya llevan un recorrido muy largo, también lo llevan su propia asamblea. En la parte de esta de aquí está la cooperativa de vivienda la boda, digamos que está en el perímetro. También tenemos el ataneo cooperativo que está aquí, en esta esquina de la nave central. En esta parte eh, está la cooperativa de consumo zoológico la agrofera y, el, y la, la charcha de alimentos. que este es un proyecto que recupera alimentos de excedentes de tiendas y tal, pero la gente que participa del proyecto eh, tiene que recibir los alimentos en tanto cuanto participa en el proceso. No es un proceso asistencial sino que la gente que no tiene recursos y quiere conseguir alimentos tiene que participar en la recogida. Un día te toca un horno, otro día te toca una revestiría, otro día te toca el mercado, ¿no? pero tienen que participar también en esta revestida. Y, eh, bueno, hemos hecho así un repaso rápido, pero ahí habéis visto la, los espacios. Estos son los espacios que tenemos, como os he explicado, en la calle 11 de septiembre. Estas son las naves que os decía, el Bicicán, eh, los huertos. Más o menos hemos repasado casi toda la lista de las actividades que realizamos. Este es el esquema del año 2015. En este momento os podría enseñar otro en el que todas estas cosas punteadas, que eran proyectos o en de fase inicial, de alguna manera ya están aplicadas. Esas 400 o más personas que trabajan en diferentes proyectos están en todos estos espacios. Aquí todavía no aparecían cooperativas, ni aparecía la pequeño cooperativo que es Coopolis, y sin embargo ahora ya están funcionando. ¿no? Eh, el tema de, de vivienda era cooperativa de vivienda en cesión de uso, era un proyecto, ahora es una cooperativa donde vivo yo y otra gente, o sea que el proceso ya está consolidado. Esto ha mejorado, pero sobre todo sirve para definir estos ejes en los que trabajamos, ¿no? las redes vecinales de apoyo mutuo, cultura y formación, educación, vivienda, actividad económica local y espacios públicos comunitarios. La vocación de esta, de, esta, de esta movida es que nosotros queremos ser una réplica transversal de modelos sociales, por lo tanto, tenemos que hacer frente a diferentes aspectos de las necesidades de las personas. De la misma manera que somos transversales en los objetivos, en los espacios, somos transversales en nuestra composición. Es muy importante el hecho de que tenemos gente de todas las generaciones, de todas las creencias, de todas las secciones políticas, pero que el objetivo común que tenemos es utilizando herramientas básicamente asamblearias y horizontales, de democracia directa, defender el modelo. Por lo tanto, nadie está por la labor de apropiárselo o defenderlo desde la perspectiva de que sea su modelo, su proyecto en exclusiva. Yo cuando hablo con gente que nos viene a visitar, es el, bueno, el de, esta, de esta magma de gente que estamos ahí, hay de todos los tipos Yo particularmente soy anarquista y les explico. Si algún día, entrando en alguno de los espacios, vieran en algunas de las chimeneas que tenemos una bandera negra, consideraría que había fracasado... Como anarquista y como persona, porque de hecho la bandera de este proyecto es esto: esto y las personas que hay detrás. Por lo tanto, podemos tener prácticas básicamente vinculadas, es verdad, a prácticas anarquistas horizontales, pero en las que todo el mundo se pueda sentir cómodo sin tener la impresión de que se les está llevando en una dirección o otra. Como el hecho de que en un momento determinado fuimos la base de cuidados, el día 1 de octubre, con un grupo de bomberos y sanitarios, teníamos ahí nuestra base. Eh, con ambulancias adaptadas, digamos, porque eran nuestras furgonetas, pero preparados para asistir a los heridos y nos vinculamos a la movilidad del 1 de octubre. Quiero decir que somos multidireccionales. en ese sentido. Aquí hay un poco cómo funcionamos nuestros principios. Necesidades ¿no? reales, trabajo colectivo, coste mínimo, autogestión y autoconstrucción. Entonces, en realidad, reutilizar los materiales, conocimiento compartido, eh, rehabilitación por fases, reutilizar los espacios diseño colectivo y comisiones de trabajo. Son un poco los esquemas sobre los que nos movemos. Este es el, el auditorio, un poco para que veáis los espacios que tenemos. Este es el bar y el espacio de, de encuentro, que veis las marcas rojas que hay en el suelo, porque tenemos un grupo de gente con movilidad reducida y todos nuestros espacios están señalizados y adaptados a la movilidad. Y allí donde no podíamos, lo último que conseguimos es hacer un montacargas para poder subir de la planta que veis a la de arriba, porque no podíamos subir por las escaleras. Si ya ruedas, al final conseguimos hacer un acceso. Esta sería una actuación en el escenario VAR. Esta es la primera asamblea que hicimos el 11 de junio de 2011 en lo que ahora es la biblioteca, ¿tú la conoces? Pues esta es la primera asamblea. El acceso estaría por donde entraste tú, no sé si entraste desde la calle, desde la calle entraste por esta parte y aquí está la comunicación por el barco. Y aquí está el mostrador de atención, que donde hablaste con Rosa. La primera biblioteca la montamos ese día porque íbamos de verdad a buscarlos con los libros y es esta que veis aquí. Esta es la primera biblioteca. Ahora tiene otra quinta y la veréis. Es esta. Sí. De hecho la gente estaba sentada aquí, era un almacén lleno de barras y tal, y entonces estoy haciendo una es la y en, ese, en este momento está funcionando así, tiene una zona de archivo ampliada en donde se hace clasificación de libros y tal. Esta es la nave 69, que es una zona que acabamos de la rehabilitación. Y hace dos años y medio. Este es el taller de artes plásticas que está encima de la imprenta colectiva y de la editorial del control. Esto es eh, la imprenta colectiva, los carteles que hacemos y que nos sirven para señalizar nuestros espacios, pero también los carteles para gente de fuera o para campañas y tal. Aquí se ven algunas de las imprentas antiguas. El que sabe impresión sabe lo que es esto, no quedan muchas. Este es el taller de movilidad, en donde se hacen reparaciones de todo tipo. El espacio de creación territorial, el espacio de circo, telas, trapecio y monadismo. El rocódromo, que está construido con las ligas recicladas en la parte de arriba de una de las naves. Nuestro taller de cervezas tenemos nuestra propia cerveza y también se hace cerveza para los movimientos sociales, que nos encargan cerveza para que se pueda, de alguna manera, obtener recursos, haciendo cervezas específicas para fiestas y movidas en centros sociales ocupados y tal, se en ese es el proyecto Coopolis, el proyecto Coopolis, cuando, cuando entramos en Campanio, algunos, con el hecho de haber entrado y empezar a hacer aquello que les gustaba, ya tuvieron suficiente. Algunos que vamos con la cabeza un poco más acelerada, ya le dimos un potencial y empezamos a pensar en otros ejes. Uno fue el de la vivienda, en 2012 empezamos a trabajar por el tema de la vivienda y también en 2012 empezamos a trabajar sobre el tema de la economía alternativa, la economía de la ciudad. Y fue de esto, es Coopolis. En este momento es la tarea cooperativa de Barrio de En el año 2018 ha acompañado 90 cooperativas en fase de creación, hace cursos de formación y además ha lanzado la coordinación del impulso cooperativo en el barrio de Sants que agrupa a 40 cooperativas de todo el barrio de todos los tiempos. O sea, el tema de la economía social y solidaria ahora ya está consolidado ahí dentro, pero porque el 2012 lo empezamos Este es el primer espacio mayo del 2017 dentro de una de las naves que están enfrente de lo que es la biblioteca donde estuviste tú y que se hizo a través de la carpintería nuestra, se hizo esta división y es el espacio donde se trabaja en ese acompañamiento cooperativo Este es el espacio pequeño, ahora está cerrado porque están haciendo obras porque detrás de la pared del fondo en esa misma nave se está haciendo un vivero de cooperativas para que las cooperativas en fase de lanzamiento puedan estar ahí. Pero el proyecto es este y lo tenemos concedido, una nave que tiene 4.000 metros cuadrados en la que estará definitivamente Coopoli Satanío Cooperativo y que también está en el periodo. Pero Es otra nave que vamos a recuperar y ya tenemos el convenio para, esa, para ese proyecto económico. Este es ese el momento que la gente de la Borda, la Cooperativa de Vivienda en Cisión de Uso, levantamos el cartelito en el solar diciendo que íbamos a construir vivienda para construir comunidad, que es nuestro eslogan. Eh, esto fue en febrero del 2017, evidentemente en las mesas hicimos una calcetada en Cataluña. Es el momento, ¿no? por época y por situación, era oportuno. Esta es la fachada en, en julio del 2017, como estaba, ahora estamos viviendo dentro. ¿eh? Está construida toda con madera, es el edificio más alto de España, de seis plantas, y la madera al final escogimos que para claro, que no viniera de pues viniera de Euskadi y nos la trajo a la gente de Molina. Y este es un poco el esquema eh, interior de lo que es el, el edificio de la boda. En esta parte damos al parque, en esta parte damos a la calle Constitución, 26 viviendas aquí, aquí nada más cuatro porque con la eficiencia del sol, hemos, este invierno lo hemos pasado sin entender la calefacción, lo bajamos de 20 grados dentro de la vivienda y yo concretamente vivo en este piso, en el quinto. <risa> Tenemos muchas más imágenes de todo esto, pero bueno, lo importante es explicar el proceso de empoderamiento popular, el hecho de que participa gente de diferentes entidades del mismo barrio que aquí tenemos desde Splice o grupos de jóvenes que utilizan los espacios, tenemos almacenes también para los grupos de cultura, los gigantes, y los drags, todas esas cosas que ¿sí? ensayan grupos de música popular también, bandas de música en salas que tenemos, pero que de alguna manera es muy importante es esa transversalidad de una comunidad empoderada que se lo gestiona. Acabo explicando los, un poco repaso de paso, los, los, los tres grandes proyectos, ¿no? O, pues, la Borda y Alcalde, que en el 2020-2021 se empezará ya a rehabilitar la Naredón de Ban, que es una cooperativa autogestionaria de educación libre, que eh, hará fase de primaria y secundaria. Y ese es el proyecto que está. Aquí acabamos un poco con nuestros eslogans. Antes de, lo podéis ir leyendo antes de que, de que cierre, porque esta es la última de deciros que en febrero de este año formalmente hemos conseguido la cesión por 50 años de los 11.000 metros cuadrados con el Ayuntamiento de Barcelona. Se ha hecho un proceso participativo en el hecho de cómo definir ese convenio, igual que hemos hecho procesos participativos para diseñar el parque con los vecinos, este ha sido participativo nuestro y el Ayuntamiento, al otro lado, se ha hecho un estudio de qué impacto tenía en nuestra actividad y ellos recomendaron de hacer todo el estudio económico, ahora le comentaba a Moisés que podría presentar todos los PowerPoints sobre las estadísticas de participación, el equivalente no a las prestadas y tal, porque hemos tenido que hacer un estudio que desde el Ayuntamiento sirviera para que se justificara en el pleno que todos los grupos votaran a favor, en el que hemos recogido todas las actividades que, que de alguna manera hemos hecho. Pero una, una cuestión básica es que el Ayuntamiento reconocía que por cada euro que el Ayuntamiento ha puesto aquí por cuestiones de rehabilitación o mantenimiento, hemos de decir que las rehabilitaciones se hacen en una combinación de nuestros equipos y gente parada a través de panes de empleo que viene durante una temporada a trabajar con nosotros en la rehabilitación y tienen que ser parados del barrio y uno de los parados es de nuestra comunidad y sirve de enlace con nuestros equipos de diseño, esa es una parte, pues ese dinero que han puesto más lo que pagan de electricidad y agua que nosotros consumimos Representa que nos aportan un euro. Nosotros cada euro que ellos aportan lo convertimos en cuatro euros o más de prestación de servicios que tendrían ellos que cubrir si no lo hiciéramos nosotros. Con la diferencia que nosotros lo hacemos nosotros y lo hacemos de acuerdo con lo que la gente quiere hacer. No hay ningún diseñador de despacho decidiendo qué necesita culturalmente la ciudad, sino que no somos nosotros los que decidimos. Y para acabar lo que decimos, en 1885 la fábrica empezó a producir, en el 36 la colectivizamos, en el 39 la perdimos, en el 76 empezamos a luchar por recuperar todo ese espacio y el 11 de junio de 2011 la perdimos la de final y seguimos adelante. Esta es un poquito nuestra historia y después en las preguntas podemos to create a sustainable life in this but by using permaculture and agroecology. Nuestra misión y nuestra misión es crear menos bebidas sostenibles en España mediante la ecología y la prima So, how did it all start? Um, it all started in 2016. Empezamos a esto en el año 2016. Yes. So, yes, in 2016, when I... Um, <coughs> Came to Spain because before that I came to Spain in 2015 um, for a conference in the Pierre Pasco and I went back to the Gambia because I have been involved in a lot of activism and in a lot of um, international movements back in, in, in Africa, but also coming to Europe many times. And I went back to Africa and because my money was also in the for Empezamos en el año 2016, pero vine antes a España en el año 2015 para dar una conferencia. Sin embargo, vol volví a Gambia porque estaba, estaba haciendo muchas actividades de activismo allí en Gambia y en, en el país en África. Y más tarde comenzamos el proyecto en el año 2016. Bueno, ¿qué en 2016? In the um, south of Catalonia, in a place called Erones, close to Trent. Mm -hmm. Mm -hmm. So it was a little place where we have every year there was a residency, residency that was organized. And in 2016, we have a residency called No bodas, So what does Borders mean? Oh, no Borders, like a border. I mean, Erones. I mean. no, okay. <coughs> uh, in the uh, year 2016, I lived in, uh, in Catalonia en una residencia que se llamaba héroes y más tarde fuimos, fui a vivir a una residencia que se llama No Boderes. so a refugee crisis also in Libya, so there are many people coming to Europe and there were a lot of politics on migration. Somos 17 personas que venimos de diferentes lugares del mundo. <coughs> personas que vienen de las crisis que hay actualmente en Siria y otras también de las crisis que hay en Libya. So, in this residence we think about how do we interpret, how do we help, how do we support. So, we have many thoughts and some of us wanted to share our network in Greece. Somos of, from of the cultura, o sobrevivo que en Jamani, andorestiga, sobrevivo en Naija, en África, somos de en nuestro distrito este. En esta residencia pen, pensamos en qué podemos hacer para para conseguir este medio de vida y por eso damos mucha muchas charlas, trabajamos también en Alemania In Greece. Yeah in Greece? And in, in, Niger, India. in Nigeria, close to So yes, so this was the thought, but um we didn't um so we decided we don't want to work in Greece because there were a lot of problems and many we NGOs we were having problems in Greece and we didn't want to do the same thing that Everyone was doing and we wanted to do something different. Yes, so I think a uh, so few of us are uh, decided we are seven and we decided that uh, of the 17, and we decided that look, we wanted to work in Spain. So then what we are in Spain It was really very important for us y trabajar en España era muy importante para todos nosotros. Yeah, so first of all, um, we were looking for a place, but um, suddenly so we are in contact with a man called Livio, He's the one that owns Lomonaco. Lo it's a company called Lomonaco. in Granada. I don't know if people know it's a empresa that, that works with um, mattresses. It's called Logrona. Lo You're looking for No, uh, so we came to Granada because we were in touch with someone who owns. Andrew Presa mm -hmm. called Monaco, and he was also active, actively involved in supporting the international network. So we, yeah. We came to Spain because we were in contact with a person who worked in Monaco, in Granada, and who was also related to all these activities of activism. Yes, so because of, um, um, because he was taught by this, my reason, so he donated his ship in the Mediterranean, to help uh, with, with the refugees and migrants, and he asked us to come to Granada. <laughs> so, we came to Granada, and uh, we met the alcaldes of Granada, who wanted to support also this work, but then the prices of everyone, the prices of rent, and the place and everyone started putting the prices of houses up because they were thinking we were an the for the other associations. Vinimos a Granada y conocimos al alcalde que se a España todos los que encontramos tenían un muy elevado y We didn't. We were. It was not possible to have any place in in Granada. And then we were able again to the mayor of uh, El Pinar, El Pinar, which is very close to Granada, to also go there and start the project. So people wanted this project in their community. Eh, no podíamos pagar la alojamiento en Granada, por lo que invitamos también al alcalde de El Pinar, de que eh, un pueblo que está cerca de Granada. Y, y le enseñamos mmm, cómo iba a ser el proyecto para que estudiara el proyecto, porque la gente realmente estaba interesada en llevar a cabo el proyecto. When we went to also, the the Cuando llegamos a, al Pina, la gente se creía que teníamos mucho dinero y nos ponían los precios demasiado elevados. <laughs> <laughs> so, so, we were <laughs> And then we, we end up in this village uh, called Salares, which is in the south of Canada in the village of uh, Valle de So um, um, so what we do is um, so we wanted to respond to the to some of the challenges we face today as we really know. Nosotros lo que queremos hacer es abordar muchos de estos retos. Por ejemplo, uno de ellos es la migración. So we look at um, climate change because um, if you talk about migration, you cannot take out climate change because this is also part of one of the factors why many people leave their country because there is a lot of exploitations and then also it's becoming difficult for some people to grow food because there have been a lot of like also environmental. Uh, the, the and disruptive and for the economy. también tenemos en cuenta el cambio climático porque si hablamos de migración no podemos dejar de lado <coughs> ya que es uno de los principales motivos por lo que la gente abandona su país ya que hay mucha explotación mucha desertificación y y también mucha mucha destrucción So yes, so um, this is one of the main uh, themes that we work on. We think about climate change, which um, at the moment is at the center stage because uh, the International Body for uh, Migration is thinking that by uh, 2050, we might have 1 billion climate change migrants who are moving. Mm, nosotros trabajamos en este tema, en el cambio climático, ya que se piensa que de aquí al año 2050 deberíamos de tener un millón de, de personas migrantes mm, que se están mudando de sus países. Either yeah. uh, people will move within their same countries, like example in Spain, people are leaving the, their villages and then they are moving to the cities, or people will move mm. within international borders. Por ejemplo, en muchos países de Asia, eh, la gente aprende las, sus habilidades en, en su este propia localidad, pero luego se, se tienen que mudar fuera para, para poder trabajar con ellos. So, again, so some of the things uh, we do is also work on the uh, internet, so, so what we do is, that, um, as a project we have, um, at the moment, um, 12 pieces of ground. Mm, También trabajamos con la integración. <coughs> Yes. En nuestro proyecto actualmente tenemos doce parcelas de tierra. And um, we are only able to work on like five out of the twelve pieces of land. Y solo podemos trabajar en cinco de las doce parcelas de tierra que tenemos. So, and then we have many migrants in Spain who are just with the other organizations like the Red Cross. And they only go for Spanish classes and go back to their houses. So we, we needed people to come and, you know, find a sustainable livelihoods and work in the land. Y hay muchos migrantes que simplemente van a clases de español y luego van de vuelta a su casa. Por lo que nosotros necesitamos a que muchas de estas personas nos ayuden a trabajar la tierra y a llevar un medio de vida sostenible. So, how do we do that? Very important. So, what we do is that we offer courses, so we, we offer courses in and Y cómo hacemos esto es muy importante, por lo que llevamos a cabo varios cursos, cursos en agroecología y también pe en permacultura. So, Now then we, we go to many migrants and the associations and we speak with them. Mm -hmm. And if anyone if people, anyone who is interested, they come for the course and mm -hmm. we bring them. And once they, they are qualified, then we, we, we offer them a piece of land. So this is one, this piece of land is in a couple, it's one of our land and it's almost uh, near one hectare. So we have, um, three meters per hour. Y quien esté interesado puede venir al curso y si vemos que tiene la la cualidad suficiente, pues le le una parcela de tierra. Esta parcela de tierra de la imagen es una de nuestras parcelas y tiene una hectárea. Uh, because um, part of the valley that we live in also, most of the land has been affected by erosion. So there is a lot of erosion and many of the trees are dying out, so what we do go through is that we are growing a lot of uh, trees. So last year we did nearly grew 3,000 trees in, the, in the, the community with the support of um, um, other partners and so citizens. We are able to grow 3,000 trees um, in this part of the valley. También trabajamos con la regeneración porque la tierra se está erosionando en gran medida y los árboles están cayendo, por lo que el año pasado conseguimos regenerar cerca de 300.000 árboles. Alicia, ¿usted ha tenido mínimo ganas? Eso es cuánto sofores. Uh we are even planning to double say that say that maybe we want to go up to 30.000 trees around the dividend. Y Alicia? So this community, by um, around September, we are saying that we want to do 30,000 of with the support of our and this year we are to Next. Okay, so yes, so also um, what we do is um, we are also working call um Um, solidarity economy, and also um, um, we also have a collective. So what we are doing is that at the moment, we are also working with um, people that are, uh, have a kind of disability. También trabajamos con la solidaridad y la economía. En este momento estamos trabajando con gente que tiene discapacidades. Yes, who cannot work on the land, but uh, we are organizing what we call uh, commercialization through bed boxes. So we organize with, with uh, vegetable boxes. So when we grow in the land, So then we we, we put the vegetables into the into, into boxes, and then we, we create a market in Grenada with these, these products. So when we sell the So when we sell, we support people that are that disabled. also disabled. Por lo que cuando vendemos nuestras verduras también apoyamos a la gente que tiene discapacidades. El uh, Dios, ah, uh, es con lo que trabajo. So this is our uh, some of the things that we, we offer. So we offer trainings in um, in in lampo contra la global so now uh, this um since last year now we have offered almost um 4 courses este es uno de los cursos que ofrecemos. Nosotros ofrecemos cursos en agroecología y también en permacultura. Y entre el año pasado y este, hemos ofrecido cerca de cuatro cursos. Yeah. Uh, so, this is also another course that we have offered in the Alcojar, in Cagliar, in collaboration with one hotel, which we have participants migrants, And also people from Al also in this in este es otro otro curso que hemos celebrado en la Alpujarra y en el que colaboran tanto personas migrantes como personas locales también y personas de, de la Alpujarra. So yes, so what we also do is um, um, we, offer, um, so we, have, uh, we offer what we call um, um, solid, solidarity and how refugees can be involved in more uh, activities. So we have what we call refugee, that means uh, supporting the lives of migrants in Granada también pensamos en la solidaridad y en qué manera pueden trabajar, pueden colaborar las personas migrantes, por lo que celebramos la la semana del refugiado en Granada. So, this was our one week uh, event where we had sports. We also asked the migrants to provide food from their various countries that they, they missed, and they came and we had a picnic with them. Eh, durante esta semana celebramos numerosas actividades, por ejemplo, tenemos actividades deportivas. También les le pedimos a las personas migrantes que, que nos ofrezcan productos que se elaboran en su tierra y que todos podamos compartir, compartir lo que viven en, en sus propios países. So we a theater, um, a big class in the really Sí, sí, sí, sí, sí, <laughs> eh, también celebramos un, un teatro en el que podemos compartir todas estas experiencias. Okay, so... Yeah. So, what also we did was, um, as a project, we tried to put a Mosul, we did a bit of a standard uh -huh. uh, We to put in a Mosul with the protection of Granada so that uh, they could support um um um they, they, they could support um the population and the population of rural communities in, in, in Granada. Mm, pusimos, pusimos una mission in Granada para que para que nos pudieran ayudar con con nuestro proyecto y para que lo aceptaran y nos dejaran llevarlo a cabo. Yeah, which was originally most devoted, so we argued that uh, it was accepted by the Deputation. Y conseguimos right. que fuera conseguimos okay. que fuera aceptado por la Diputación de Granada. Yeah, so at the moment the uh, Deputation um uh, came to support um uh, similar work in, in other parts of Spain y en este momento okay. la, en la actualidad la la diputación también apoya proyectos similares en otra en otro lugar yes. okay. okay so <laughs> at the moment uh, <laughs> um, uh -huh. so we are making a crowdfunding to find a way because it's a new project we are just doing two, two years eight months here so Uh, yeah, migrants, uh, in a, in a yes. Ahora mismo estamos llevando también un proyecto de crowdfunding porque somos, no tenemos muchos recursos y necesitamos financiar nuestro proyecto. Por lo que ahora mismo lo, lo tenemos activo y necesitamos que la, que la gente colabore con nosotros y nos dore, no dones dinero. <laughs> okay. So son son colaboradores. Um, so Los es uno de colaboradores que nos Los, la de Granada, la Unión Europea, son que con estos son algunas de, de las empresas que colaboran con nosotros, por ejemplo la la Diputación de Canadá, también la Unión Europea o Ecoradas. Sí. Estas son algunas de las organizaciones que también apoyan nuestro proyecto. Gracias. preguntas que habéis apuntado. ¿Sí? Carlos, ¿cómo hacemos con el otro? El micro si quieres que se lo vayan pasando y si no este recoge bien el audio, que levanten un poquito la voz si quieres. Vale, van a pasar la voz. <risa> vale. vale. vale. <coughs> bueno, ¿tenéis preguntas? ¿Qué más se hace en este momento y que... Hay parte que ya está proyecto de Sí. ¿Cómo va este proyecto? ¿Ha empezado? Bueno, la, la escuela El método. podéis hacer todas las teorías y vale, Y así a todas las aceptaciones bueno, de la, la lista que hagan algunos se va a quedar fuera, bueno, empiezan a preguntar todos, no sé, ¿qué tal? no hay problema. ¿Eh? Sí, vale. Sí. bueno, es que si no me iba a buscar el papel ya para ir aplicando la Bueno, pues tiramos por esta. Uh, la Escuela Arcadia es un proyecto de educadores y educadoras que profesionalmente se dedican a eso, en la enseñanza pública o privada pero que hace cerca de 20 años que están trabajando para lanzar eso adelante. Por lo tanto, es un núcleo en el que están los futuros educadores de esa escuela, pero además las familias, algunas eh, con más pequeños, otras con mayores. por lo tanto, es una perspectiva operativa amplia. El proceso de maduración del, del proyecto está muy avanzado, a nivel de definición, de funcionamiento pedagógico, de espacios, etc. Incluso ya está eh, hecho el proyecto arquitectónico porque va a aterrizar en una de las naves que nosotros ya tenemos la cesión. El tema está en que hay una cuestión de titularidad de las superficies, en esas, en esas superficies cedidas hay parte que es del Ayuntamiento de Barcelona, parte de la Generalitat, y eso ha retrasado bastante. En este momento ya todo es del Ayuntamiento, y os decía que en febrero han hecho la cesión a la asociación, digamos, Campaño de Entonces va a ser la asociación la que le va a hacer la cesión al proyecto cooperativo y vamos a poder empezar a, a construir el proyecto arquitectónico que ya tenemos. Por lo tanto, calculamos que las obras, como pone en el cuadro final que salía, empezarán en el 2020 y calculamos que el curso del 2021 ya empezará a funcionar la escuela. Pero de hecho llevan recogiendo fondos, haciendo campañas, conciertos, asambleas, reuniones, etcétera, mogollón de tiempo. ¿no? Pensar que las cooperativas son estructuras en las que no solamente las personas que reciben el servicio o hacen uso de los espacios, como puede ser una cooperativa de vivienda, están destinadas, en este caso no es una cooperativa de maestros, sino que es una cooperativa de familias, por lo tanto son muchos más socios que la estructura pedagógica. En el caso de las de vivienda, nosotros somos 46 adultos viviendo en el edificio de La Borda, pero la cooperativa somos 200 Personas adultas, porque hay socios expectantes que están esperando para entrar, también pasará con las familias en las escuelas. Y después, a la hora de buscar recursos económicos para dinamizar proyectos de este tipo, hay gente que se hace socia colaboradora de las cooperativas, porque entonces sus recursos económicos los tomen como capital social voluntario, los deja durante un tiempo que se pacta, y eso les da derecho no solamente a que sus recursos económicos, en vez de estar en un banco armado, están en un proyecto que conocen, sino que además pueden participar porque tener, tienen derechos societarios en las decisiones estratégicas referentes a la gestión social y económica del proyecto. Por lo tanto, pensar que tanto la escuela como otros proyectos funcionan con ese sistema. ¿no? Es una cuestión que yo recomiendo a los movimientos sociales, a la gente que emprende transformaciones, como hacen los compañeros, el hecho de no solamente plantear los crowdfunding, sino vincular las personas con los proyectos a través de derechos participativos y de participación económica. Porque eso es lo que vacía de recursos el sistema y los pone en nuestras manos. Por lo tanto, es importante tenerlo. Yo aprovecho la intervención de la escuela y todo Vamos a ser corto la pregunta y, y la respuesta. Y está también. Yo por referencia al tema de la participación también, mm -hmm. si sí, perdón, de esta mm -hmm. iniciativa, eh, entiendo que por la ubicación por el territorio evidentemente se abre más a la participación directa de la gente del barrio, incluso del distrito. No sé si también está abierta la, o cómo gestionáis la participación de otras zonas de de otros barrios que puedan estar interesados y quieran participar. No sé si el tema de la territorialidad, la ubicación y la participación a un nivel mayor, ¿cómo se menciona? Eh, de entrada hay que diferenciar entre personas usuarias y personas que quieren establecer su proyecto físicamente en el entorno. Personas usuarias, sean organizaciones usuarias, quiere decir que necesitan durante un tiempo para hacer un curso o unos espacios, o quieren hacer un concierto o un acto de presentación de un documental, etc., las consideraríamos usuarios. Por tanto, el canal de entrada es a través de, de la gente que gestiona actividades, se incluyen dentro del, de la lista de usos y de, si hay el espacio que ellos quieren, alguno de nosotros acompaña en el técnico, se realiza y punto. Cuando hablamos de gente que quiere hacer uso a nivel de proyectos, quiere decir que alineado con los que son los principios de Campanileo, quiere participar, hay un protocolo en el que se les envía un cuestionario en el que tienen que poner toda una serie de definiciones de su actividad y no es exclusivo esa posibilidad a que sea gente del barrio. Lo que tiene que estar es alineado con los usos y necesidades del proyecto transversal. No es imprescindible. Hay gente que ha aterrizado allá y que provenía de otros espacios donde había hecho su actividad. Por ejemplo, Descontrol estaba en Gracia, el barrio de Gracia, y se vino a Camballó. Y ha habido otros proyectos que también han venido, o individualmente y se han sumado allí, o colectivamente. Pero la cuestión es que estén alineados con los procesos que nosotros decidimos, no, no tanto con el hecho de que sean del delgando. Perdón, pues ahora me pongo una pregunta antes la compañera. Claro, el tema de la escuela, luego ¿no a nivel pedagógico, porque si no se ha como escuela pública, ¿no? Pública. No. En el caso de, la, de las cooperativas que han sido en Cataluña una tradición, de hecho, eh, la reforma pedagógica o la renovación pedagógica en Cataluña provino de escuelas de padres y maestros, que era el CP, que eran escuelas cooperativas. El tema está en que en el momento en que se consolida el acceso a la escuela pública, hay muchas de esas escuelas que pasan a la red pública. Algunas de esas se quisieron mantener como escuelas concertadas cooperativas para que se conservara su modelo pedagógico y no se estandarizara. De hecho, una parte del movimiento cooperativo de educación aportó mucho a la calidad de la enseñanza pública, pero también es cierto que algunas se mantuvieron como cooperativas. Nosotros en el barrio por lo menos tenemos dos que provienen de ese ciclo, que continúan funcionando y que son escuelas concertadas. En el caso de la Escuela Arcadia, entrará en este grupo de escuelas cooperativas concertadas. Quiere decir que tienen que cumplir una serie de baremos para que esté reconocida como señalte arreglada, pero que de alguna manera tienen autonomía de definición de modelo pedagógico. ¿no? Más o menos. Para ¿sí? la ¿El, el, el, el territorio en el que estáis, ¿es una cesión entonces, del Ayuntamiento de Saler o es una, una cesión... Gratuita con tiempo determinado es con un pago una filet, y la asociación dispone de instalación eh, instalación allí, a allí o de uh, yes, instalación o de We have a space um, of 10 um, rooms, and then one office, but um, it's a rented house, so we are renting. And um, And the project we are paying as a project. Uh, we only um, have support from the agendemento with um, pieces of like abundant farmlands, oranges, with olives. But normally uh, we have, uh, so we are working with agriculture um, and So, and then we have two greenhouses that we we, we, we, we generate because they are there, the structures were there. But it was a failed project as you see many projects here that normally failed because uh the communities think the people want the project but the people don't want them. So the people leave, all the younger people have left the the, the villages. So we took over these greenhouses and we at the moment we, we are they are functional, so they are working. So yes, we are paying the, the house rent, but it's only the lands that the agenda give us because they are no more they think the lands are no more productive, but we are making them productive. Tenemos 10 viviendas y también una oficina y pagamos un alquiler por, por ellas, por cada vivienda pagamos un alquiler. Sin embargo, el ayuntamiento nos ha cedido la tierra para que podamos, podamos cultivar toda la verdura y para que podamos sacar productividad de estas tierras, ya que la gente está interesada en, en sacar productos de las tierras, pero no hay gente viviendo en la ciudad que se pueda hacer cargo de ellas para trabajarla, pero sí pagamos un alquiler por, por el alojamiento. En el alojamiento, entonces no se encuentra en el mismo parque que la tierra. ¿Y este.? ¿Y este? No, el es a 5 kilómetros Está a 5 kilómetros la tierra de los alojamientos. Okay. <coughs> eh, quería preguntarte, ¿no me queda.? es de todo claro, en es todo este proceso de todos estos años eh, eh, te escucha incluso huelga de hambre ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, habéis, ¿Cómo habéis presionado, cómo me, qué es lo que, es lo que no, creo que no nos ha comentado, ¿no? ¿Cómo habéis presionado para que, que, bueno, que se, vaya, se tenga en cuenta esto y de que los Cali eh, esto es una realidad, que aquí no es ¿no? Sí, no sé si habrá otra pregunta parecida, ¿sí? Vale. Bueno, mira, eh, es complejo. Es complejo, tres experiencias. Yo estoy todo el rato queriendo saber cosas de ellas, también, en una hora y, y así de bulla y con el arroz, que creo que está buenísimo. No sé, pero bueno, yo lo intento, ¿no? Por lo menos a tratar algo. Nosotras... Creo que te tienes que pagar. Nosotras, lo que lo que hicimos fue asumir la realidad como la vuestra y como otro tipo de herramientas como son los puntos de información y denuncia que en Sevilla tuvisteis la ODS en el Pumarejo, eh, que copiaron un poco esta idea lo que pasa que fueron a otra línea más profesional de atender gente pues un poco colocar, colocar el acompañamiento la visualización y la denuncia en el eje de, digamos, del sentido de la lucha lo que nosotros hemos hecho es, mostrando los límites de lo que existe, sea, esto o esto, colocando el deseo, buscar otras herramientas que nos tiendan hacia acá. ¿Eh? Nosotros no hemos eludido el debate ideológico en las universidades, donde fue, pero sobre todo hemos planteado la visualización, la denuncia, la toma de conciencia y la acción con otras para superar estos marcos. Y evidentemente estamos aquí, y aquí no nos hemos pasado. Ahora, en el terreno de las ideas, debates, se habla mucho de esto y mucha confusión. Por eso, para mí, es muy importante aclarar de qué hablamos. ¿no? Y interesante, pues bueno, que son momentos muy peligrosos porque el mercado, en todas sus formas, quiero decir, distintas empresas, iniciativas financieras, están hablando de redistribuir parte de recursos públicos para dotar a la gente de capacidad de consumo. Experiencia de Finlandia u otras que andan por esa línea. Por eso nosotros ponemos el énfasis en la importancia de aquí ahora articular también esta herramienta con otras, que es la dinámica de la comunidad, de las relaciones, etc. ¿no? Sí, sí. Si no, la comida nos ponemos tres. Como también que miran, <risa> el país eh, de crítica visionando cuál ha, sido, cuál ha sido todo el proceso, que con qué ojos veis vosotras la remisa, remisa, porque por ejemplo incluye por primera vez que un derecho en una prestación y cambia el tratamiento de dos años por uno y lo incluye y no es necesario demostrarlo para personas solicitantes de la Justicia Internacional, eh, personas sin hogar, bueno, no es la panacea evidentemente, y tampoco estoy haciendo apología de la revista, Pero eh, lo que quería decir es que esta remisa es la dificultad, no solamente que está trayendo, de que está afectada al empleo, sino la dificultad de excepción. porque ahora mismo están respondiendo a las solicitudes de la de marzo de 2018. Entonces, claro, vamos con más de un año de retraso en no responder a las solicitudes de la gente. Entonces, imagino que desde la propuesta de recabas de las de iguales pues cómo se haría toda esta gestión y cómo se gestionaría la respuesta, imagino que de una ya local, sería un grupo más pequeño, entonces sería más ágil. Y la pregunta es si dada la situación ahora, por ejemplo, de la remisa de Andalucía, si vosotros como colectivo hacéis también algún tipo de posición crítica o, o de vinculáis de la gente, de la gestión que se tenga ahora, con por ejemplo que haya gente que lleva un año esperando la respuesta. Sí. Muy completa, ¿verdad? No, no, no. Sencilla. A ver, una cosa es lo que hay. Desde lo que hay hay gente que gestiona, que acompaña, que denuncia y hay quienes plantean en ese proceso a la vez colocar el debate ideológico hacia donde se debe. La revisa como otros cantos de Sigena, son enunciados. Les falta un reglamento, y una dotación presupuestaria. No es casual. Claro, nosotras trabajamos mucho con los puntos de la acción social muy diversos. ¿no? Y lo que planteamos es que la redes no es una herramienta para la gente sin nada. Está para todas para poder encarar la vida en otra lógica. Las lógicas que ya han expuesto y que nosotras estamos también. O sea, entonces es diferente la, la idea. Pero sí que es cierto que si tú erradicas la contraprestación, aumentas la cuantía y vas tendiendo a la universalización, Estás marcando un camino. Por eso a nosotros no nos gusta algún planteamiento de universitarios que plantean simplemente señalar esto como un fin y que mañana se ponga, sin poner el cuerpo. Esto no va a suceder si no se pone el cuerpo. Y para poner el cuerpo hay que ir a la remisa, a la remisa, al RGI, a donde cada cual está planteando algo muy básico. Colocar el cuerpo es colocarlo con otras. En los lugares que inteligentemente más les duele y visualizando el fracaso y la simulación de lo que ellas pretenden ocultar, ¿no? Entonces, ese es el trabajo político. Poca gente rompiendo el esquema y sorprendentemente abriendo caminos. Y tenemos muchas experiencias de esas. O sea, aquellas compis que están ahí atrás colocan después del estudio que hicimos en Andalucía que aparezca en nuestro Estatuto de Autonomía una cosa que le llaman renta básica, que sale de ese estudio, después de que los a que Izquierda Unida no son los rollos de estos de Palacio, y coloca otro escenario. Hoy el mundo de la acción social en educación, en trabajo social e integración, están hablando de las rentas básicas, o sea, producto de esos pequeñitos grupetes que todos los días visualizan el fracaso del dolor que acabea estos dispositivos ¿no? entonces bueno, ahí hay todo un abanico no sobra a nadie la cuestión es ver complementariedades y respetarnos mucho ¿no? hace poco en su país, en Cataluña sacaron adelante un YP con, con el que es una mierda pinchar en un palo pero nos pidieron ir al Parlamento aquel y va, si te esta vez estáis locas era mejor dejarlo como estaba que no así pero bueno somos gentes muy diferentes todas, ¿no? Y la cosa es ver cómo se avanza, ¿no? sí. Yo creo que ahí es muy interesante, habéis tenido a diario ¿no? también, ¿no? Y, y bueno, y cómo habla, de la importancia aquí ahora del apoyo mutuo, desde los cuidados, el articular en el día a día la relación. Por ahí hay que hacer mucha tarea. Además, denunciar, movilizarse, teatro de calle, poquita gente con mucha constancia. Es un rollo, me estaréis deseando comer a las 12 y pico. Ha ah, dicho no, no, no, meses de yo a Yo también te ¿sí? eh, ¿Puedes decir un texto para que podamos discernir qué iniciativas eh, van con el cuerpo, como tú dices, y qué otras son las que entrañan esos peligros, de las que tú hablas? Porque yo vale. es que no tengo ni idea de esto, entonces quiero hablar tengo vale. tantas preguntas mm -hmm. que creo que, que, a lo mejor, si me dices un texto donde yo pueda... Bueno, yo le comenté a Moisés que pusieron una página web ahí, sí. que si tomas nota es básica de las Y ahí tienes eh, textos libres, un montón de ellos. Tienes también otra en eh, coordinaciónbaladre.org que aparece arriba, punto de información. Y tienes un montón de iniciativas que desarrollan este tipo de prácticas y te lleva a sus páginas, direcciones. Sí. En Andalucía, las que están en la mesa que hay ahí atrás, ellas si sí viven aquí, luego charla con ellas, que te cuenten un poco aquí las dos de amarillo. Y ellas te pueden dar más correos, teléfonos, historias en el territorio. ¿no? Yo también lo sé, pero creo que es más adecuado. Bueno, sí. lo que preguntaba es un libro que me cuenta de en dos semanas. Hay otras, hay otras. Pero libros tienes todos que años, en la página que a los que están en la y Sí, y tiene la Biblia que ha digamos que todo lo que sea... Tienes un montón de textos. ¿no? Nosotros tenemos quince o 16 textos, seis estudios, pero en libres hay muchos, están todos los estudios en libres. Allí veo que te venden de Andalucía, hay un montón de cosas. Revis y Feminismo, esta aconsejaría. Texto muy, muy interesante, muy guapo. Está en Y está allí el texto. Está, ese es un libro chico que a vale. lo mismo te lo leo. Vale. Yo entiendo algo que también es muy importante cambiar la narrativa. Yo trabajo con gente que... a quien me está explicando la red misma y muchas me dicen no, que yo no quiero más ayuda, que yo quiero más ayuda. Yo lo que quiero un trabajo. Entonces, cambiar esa narrativa para decir no vas no tener una ayuda es un derecho que tú tienes y tú y a lo mejor un objetivo interesante para ti es trabajar dentro de esa lógica de la que creo que sobre todo la gente inmigrante, el discurso, que es el bien de nuestro, porque lo hemos cortado y luego, ¿no? Evidentemente vuelve a recaer aquí, de las ayudas o todo el dispositivo económico, colaborativo, cooperativo, nos hacen seres pasivos, con lo cual no somos dignos y todo el tema de trabajo como que yo pienso que todo esto que se ha acompañado con cambiar de ser en a la tía, porque las personas que están en esto tener más podidas no están reivindicando el derecho, están reivindicando el derecho al trabajo, a la básica de la vida. Los procesos emancipatorios. ¿Y que hay que asumir este proceso para nosotros? Para las licenciadas diversas y graduadas que tenemos habilidades y herramientas, pero no tenemos el cuerpo de todo. Yo lo que diría es que aprovechando el tema de las grietas, ahora es importante estar preparados para aprovechar las oportunidades. Y en el momento de aprovechar las oportunidades, también insistir en una cuestión muy importante: lo que se recupera desde la comunidad no se devuelve nunca al Estado. Punto, Estamos recuperando aquello que era nuestro, que nos han usurpado para administrarnos, por eso se llama administración, y nos administran. Pero lo público es lo público. Lo público desde el Estado se puede ir desde la administración, ya que lo tienen hasta ahora, en gran mayoría, en sus manos, se puede vender a subasta, que es lo que han hecho siempre, que los derechos de lo público los lleva a la empresa privada, se pueden gestionar de la administración, y ya sabemos que a veces bien, a veces mal y a veces muy mal, pero el fenómeno nuevo es que en esas... Eh, pequeñas fisuras que se abren en el sistema, lo comunitario puede empoderarse, recuperar y estabilizar alternativas en las que otros se inspiren para continuar trabajando. Por lo tanto, no las tenemos que abandonar nunca. Nosotros pedimos una cesión de 99 años, pero claro, ya decía, pero vamos, si estáis pidiendo una cesión una que no la veréis ninguno, digo, pero si es igual, es que nosotros no estamos aquí como personas físicas negociando contigo, somos la comunidad empoderada, entérate de una puta vez. Es que no lo han entendido. La administración continúa pensando que lo público es su patrimonio, que lo administra por nuestro bien y el día que nos ponemos un poco chulos y les pedimos que nos lo devuelvan, encima se cae. Entonces es importante recuperar, estabilizar y nunca devolver. O sea que eso es una cuestión que hay que ir memorizando. Y para eso, muchas gracias. <risa> Pero no lo sé, después de este gran final. No sé. <risa> <risa> lo, lo, lo, hacemos, lo, lo hacemos en privado, para no petarlo en el final. Y lo invito, invito a que la a en privado porque la playa está ahí, está calentita Entonces, bueno, ahora hacemos un descanso, eh, comemos, bebemos, descansamos y si viene, si va a venir, el presidente de la asociación que lleva este local y que una parte de la vuelta nos contará lo que hace ahí y si no, que los demás que dan regalo para que no quede.